Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo no tendría que estar aquí, pero eh, como mando algo en esta casa, porque soy el rector de la universidad, pues he decidido que quería estar en un acto como este, porque a mí me toca, por mi labor institucional, pues estar en un montón de cosas en esta casa, que todas son maravillosas, pero hay algunas que son especialmente maravillosas. Y esta que ocurre aquí, pues lo es. Por, bueno, por un motivo fundamental y es que mi el ángel, aparte de, de amigo y de, y de profesional que admiro, de repente nos sorprende, a mí me sorprende con que vaya a escribir un libro. Entonces, un señor que se dedica al duro mundo de la consultoría y que saca tiempo para escribir un libro, pues es de sobresaliente, ya que estamos en la universidad, vamos a utilizar la terminología, es de sobresaliente. Pero lo que es de matrícula es que encima el libro logre mmm, convocar o, o, o recoger las esencias de las cosas que nos duelen como sociedad y como futuro. Eh, a todos, ¿no? y, que, y que todos sabemos que, que algo pasa con ellas y algo hay que hacer con ellas, las logra meter en esa distopía del, que, el, por la que discurre el libro, y encima lo hace en una prosa que no solo no se te cae de las manos, que es lo que debería pasar con una ópera prima, porque normalmente es muy difícil escribir, pero el primer libro, pues, pues no, lo hace con una prosa que es da gusto leerla, ¿no? que está muy bien escrita y para los que apreciamos lo bien escrito, pues encima nos sorprende más, con lo cual. Miguel Ángel, yo lo que quería era aprovechar este momento para, para decirte que he disfrutado muchísimo con el libro, que por cierto, lo que se hace en las presentaciones es que se presenta el libro para venderse, con lo cual lo tenéis que comprar, el libro está ahí, entonces compradlo. Y el autor quiere que se venda el libro, pero sobre todo que se lea. Y, um, y la verdad que es, una, que es una gozada y que es de esos libros que de vez en cuando uno lee y quiere recomendar. Os lo digo con el corazón en la mano, podría por cortesía decir otras cosas, pero digo lo que siento, me parece un libro magnífico en, las, en lo que plantea y lo que está subyaciendo y luego en cómo lo plantea, que da gusto leerlo. Entonces, bueno, esto era compartir con vosotros eh, la opinión de, de vamos, la, las palabras de un amigo que os quiere acoger a todos en casa y especialmente a Miguel Ángel en esta casa, que sé que la sabe suya y, eh, y donde además le, le, quien le va a presentar de verdad y quien va a hacer un coloquio con el sobre el libro, pues es Ángel Barahona, que además de la relación personalísima que tiene con el autor, pues es director de Humanidades del Departamento de Humanidades de esta casa eh, y que no hay nadie mejor que él para acoger un acto como este. Así es que, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Yo creo que ya no hace falta decir nada más ya, con, lo que, con lo que ha dicho Daniel. Pero bueno, yo antes de que me haga una de sus preguntas, eh, Ángel, que no son fáciles, eh, muchísimas gracias a Daniel, a la universidad por por, bueno, por hacer esta presentación y a Daniel como bueno pues como rector, muchísimas gracias por tus palabras generosísimas y gracias también a Ángel eh, que, bueno, que fue el que me propuso hacer esta presentación en, en esta universidad que tanto quiero, aquí están muchos de mis hijos estudiando eh, y una de ellas ya salió y es la que hizo la portada, el dibujo lo hizo ella. Y así que gracias a Ángel que me ha apoyado, bueno, y me ha ayudado muchísimo en todo este proceso de, una, de un primer libro que os podéis imaginar que no es fácil. ¿eh? Así que nada, yo empiezo agradeciendo y ya dejo a Ángel que, que me ataque. Bueno, a mí no me queda agradecer nada. <risa> ya habéis agradecido todo. No, bien. Yo, la verdad es que después de lo que ha dicho Daniel, que era la introducción que pensaba, ¿eh? le he dado, pero. Ah, espera, habrá que ponerse lo más cerca. Pero está puesto, ¿eh? A lo mejor el... ah, Ahora. Gracias. No, decía que la, la presentación de Daniel era un poco pues, lo que habría que decir, ¿no? Eh, pero nosotros vamos a ir a lo nuestro, que es lo importante, porque a mí me ha causado el libro la misma impresión que, de lo, que lo que decía Daniel. Ligero, eh, o sea, te engancha, eh, tiene una prosa... Eh, que no es, a veces no es fácil porque tiene su contenido y sus intríngulis que son para detenerte, pensarlo y volverlo a leer. No por nada, sino para profundizar en lo que hay ahí. ¿no? Y que era sorprendente pues porque, claro, eso para un filósofo es fácil, pero para uno que viene, para mis prejuicios, de las antípodas, era sorprendente y asombroso. Y bueno, he disfrutado muchísimo, por eso me he prestado a hacer el prólogo y por eso me he ido contigo a Granada a presentar el libro y donde haga falta, porque además este libro tiene algo que para mí es muy importante ¿no? y es que detrás hay algo, ¿eh? algo más que literatura, que entretenimiento, que estética, que es muy bueno, pero de, detrás hay algo. Aparte de que en ese detrás que hay algo hay una cosa preciosa respecto a lo que es el mundo de la novela y es que eh, mantienes una tensión dramática no revelas, dejas ahí en suspense todo el desarrollo, ¿no? eh, te van sorprendiendo las cosas que van apareciendo, pero el respeto que tienes por los personajes es absoluto, con lo cual eres delicado en ese sentido y muy respetuoso con la dinámica de una novela y es que no desvela sus cartas eh, y cuando lo hace, lo hace siempre con ese respeto absoluto al, al antagonista que pones delante, que es algún otro personaje, ¿no? Bien, dicho eso, de por qué me gusta, aparte del contenido, vamos a empezar por eh, una pregunta, ¿no? Que eres tú el que tienes que hablar, no yo. Eh, decía Calderón de la Barca que cuando uno va al teatro va a expulsar sus miserias. O sea, que lo que está buscando es que los protagonistas de la obra teatral, con los cuales yo me tengo que identificar, hagan por mí la catarsis, es decir, Saquen mis demonios fuera y yo a través de ellos pueda, en esa interlocución, eh, liberarme. ¿no? ¿Dónde está esa liberación que tú has experimentado? ¿Cuáles son los demonios que esta novela ha sacado fuera? Mm, todo tuyo. Bueno, antes de contestarte a esa pregunta, Rosario, ah, Rosario ha dicho que está dispuesto a acompañarme allí donde haga falta, ¿eh? a presentar el libro. Rosario decía, ya hacer la presentación en la Francisco pues Victoria y se acabó, se, ¿eh? acabó. se acabó ya, ¿eh? no, no. <risa> Se acabó. Bueno, eh, les, esos demonios. Esta pregunta ya me la hiciste y me ha hecho pensar muchísimo. O sea que porque la verdad es que no lo tenía muy claro, ¿no? O sea, es verdad que yo, eh, cuando me hiciste esta pregunta, te contestaba que eran demonios que eran demonios vencidos. Demonios que tienen que ver con mis pecados, eh, porque mi historia viene de, de un ateísmo práctico, ¿no? O sea, siempre que me presento, pues siempre cuento que toda, pues prácticamente toda mi juventud la he vivido en el ateísmo práctico. ¿no? O sea, que como si Dios no existiera, yo no me planteaba si Dios existía o no existía, simplemente no tenía nada que ver con mi vida, con lo cual pues, vivía como cualquier ateo en un ateísmo práctico. Entonces, de ahí me ha rescatado, eh, eh, de ahí me ha rescatado el Señor. Y por eso hay unos demonios que son demonios vencidos, que es eh, no acabar con mis pecados, ya sabemos que todos nos moriremos siendo pecadores, pero sí eh, haber acabado con que el pecado domine mi vida. ¿no? Eso sí, eso es un demonio vencido. Pero luego, a raíz de esa pregunta, le he dado muchas vueltas. Y, y, y verdaderamente, o sea, ¿qué andaba yo buscando? No? O sea, escribiendo este libro, ¿de qué? Y, y sí me han surgido alguna cosa más, ¿no? Eh, porque este libro parte de una situación que yo veo que no me gusta. Y una situación que me lleva a que salga mi deseo de justicia humana. Que se haga justicia, porque es una situación, ya digo, que, que me disgusta. Y, y este libro eh, tiene un proceso curativo, porque a medida que voy escribiendo la novela, que empieza con esa distopía eh, que no deja de ser un futuro muy inmediato, a medida que va transcurriendo la novela, me va llevando... Eh, a que, a que desaparezca ese, esa, re, esa rebeldía, ese ansia de justicia, ese eh, esto está mal, hay que levantar la voz, no. Sino que lo que me sale es verdaderamente la respuesta cristiana. Y la respuesta cristiana no es esa. ¿no? Entonces veo que me va saliendo y ahí voy curando un demonio que me va diciendo mira, si es que la respuesta es eh, el siervo de Yahvé, no es otra. ¿no? Y, y eso es un, un demonio. O sea, y luego... Eh, ver que la respuesta es la de siempre. O sea, que no hay otra. ¿no? O sea, es eh, que el problema no está. Estas son cosas que yo ya tengo. O sea, que, digamos, entre comillas, las tengo sabidas. Pero como, como humano, ante una situación de injusticia, una situación que no me gusta, me sale la justicia humana. Y aparece mi experiencia y la experiencia de no rebelarme contra esa, contra esa injusticia. Entonces, eh, bueno, se va curando, digamos, ese, ese demonio, porque encuentro una respuesta. Eh, no solo para el lector sino también para mí mismo. Encuentro una respuesta que al final me satisface, además digo, porque el problema no es la situación política, social, las injusticias, ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es otro, mucho más profundo y por eso la novela que empieza con una, con una situación eh, sociopolítica determinada al final eh, va perdiendo protagonismo y va ganando protagonismo la situación existencial de los personajes que es lo que a mí me interesa. Pero eso va surgiendo, va surgiendo y de tal forma que, que, que bueno, pues el lector irá encontrando unas situaciones existenciales que le llevarán a las suyas y yo aporto una respuesta desde eh, mi postura cristiana, pero hay otras posibles respuestas. Hay una cosa que eh, yo no sé, o sea, como yo leía desde el punto de vista de, de aquel que, ha, que va buscando dónde están las fuentes de inspiración de la novela, no sé si eres consciente, pero has hecho un resumen total de la novela del XIX y del siglo XX, desde Milan Kundera, La insoportable edad del ser, pasando por Dostoyevsky, eh, Kafka, los personajes como Winston Smith eh, de Orwell en 1984, ¿no? el Gregor Sansa de, de la metamorfosis de Kafka, están todos ahí. El, la Lenina del mundo feliz de Aldous Huxley es tu Sonia Primera antes de... Eh, no sé si eres consciente o si tenías ese background detrás de decir vamos a poner estos personajes de todas las distopías famosas, el mundo feliz del 1964, ¿no? Todas estas novelas que, son tan, que van tanto a la raíz del problema del sufrimiento humano para darles una luz nueva, porque todas esas distopías acaban en una amargura, en una catástrofe, en una de desafección existencial respecto a la vida y su sentido, y claro, es fantástico que tú, teniendo creo, esta inspiración clara, ¿no? Eh, le des un toque sustancialmente nuevo. ¿Eras consciente de esa inspiración, de dónde te venía, de todo lo que se había escrito sobre todo eso? ¿Querías hacer esto para darles a eh, endulzar la amargura? Si es que se dice que la amargura se puede endulzar. Sí. Mm. A una cosa sí, a otra no. Quiero decir, hay cosas que he hecho de las que no me he dado cuenta y me he dado cuenta hablando, por ejemplo, contigo. O sea, yo creo que he escrito una cosa como supongo que habrá pasado con probablemente con, no sé si con todos los libros o con muchos, porque al final la interpretación que hace el lector no tiene por qué coincidir con la... ¿no? Entonces eh, hay cosas que tú me has ido diciendo en este proceso de revisión de la novela que hiciste y el prólogo y esto, en el, el prólogo dices cosas que, que, de, de las que yo no soy consciente. O sea que eh, bueno, pues salen así y, y estupendo. Eh, la otra parte que has dicho, claramente, claramente, porque es que has nombrado todos los libros, casi todos, menos, menos bueno, el de Calaso, yo creo que todos los demás los he leído. Eh, aunque, y entonces a mí me han marcado esos libros. Yo no he leído tanto, pero eh, lo, lo que he leído, digamos que, bueno, me han suscitado reflexiones. Y Dostoyevsky especialmente. Eh, y entonces, sin embargo, no había leído 1984 y un mundo feliz. Y antes de empezar la novela, como la novela empezaba. Hay sitios por ahí, Eduardo, Javier, ¿vais a quedar ahí? Como la novela, como la novela iba a empezar, como iba a empezar, que tenía claro cómo iba a empezar, no tenía. Tenía más o menos un poco claro cómo iba a empezar y lo que quería transmitir en algún momento de la novela. Eh, pues vi que te, me tenía que leer estos dos libros, porque son dos libros que en 1984 me lo había leído de pequeño, pero bueno, no me acordaba de nada, y Un mundo feliz no lo había leído. Entonces los leí y efectivamente, tú lo has dicho, son de dos distopías que no dan ninguna esperanza. Ninguna. Winston y, y Julia, me parece que se llamaba Julia, eh, me quedó una amargura al final porque eh, me, me gustó el libro, ¿eh? Más que un mundo feliz. A mí me gustó mucho en 1984. Pero me, eh, me quedó una amargura tremenda, porque ellos se dan cuenta de que son como los demás. Al final les llevan a darse cuenta, soy igual que el otro. O sea, ese que, que me está tiranizando y esto al final. Soy igual, pero no les queda esperanza. No son redimidos de esa situación. Y lo, lo cual me pareció absolutamente terrible. Digo, claro, o sea, el cristianismo sí tiene una respuesta a eso. Entonces yo sí... Eh, lo que tenía claro, lo poco que tenía claro, porque hay bastante poco predefinido, prefijado en esta novela, sino que he ido, me ha ido llevando a mí, me ha ido llevando por, por algunos sitios, tenía pensadas otras cosas, que si las metía era forzar a los personajes y no quería forzarlos. Yo quería hablar mucho más del personaje bíblico de David, que aparece, por eso se llama David, porque iba a hablar mucho del personaje eh, bíblico de David, pero al final no lo hace, porque no, porque la trama no me llevaba por ahí. Y... Y entonces, ya me he perdido otra vez, ¿sabes? Como me haces preguntas así tan... <risa> es que esto ya me ha pasado más veces. ¿eh? Pero entonces, es la esperanza. O sea, yo lo que quiero dar eso, es eso. una lo que quiero dar es eh, una esperanza. Yo tenía claro, es lo que estaba diciendo, tenía claro que quería empezar por la situación que yo veo ya hoy, que ya veo hoy, porque me habéis hablado cuando leís, oye, esta distopía del futuro. Sí, sí, del futuro, todo lo que tú quieras. No hay un solo rasgo que yo haya escrito ahí que no esté ya en la sociedad de hoy. Otra cosa es que yo los exagere, los lleve al extremo, para que sean muy visibles, muy patentes. Pero todos los rasgos de la sociedad que yo planteo están ya en la sociedad de hoy. Eh, no, es, no es que esté presentando un, un mundo, ¿no? eso, eso, es, eso ya lo tenemos hoy. Tenía claro que quería presentar eh, una situación así y tenía claro que quería dar una respuesta desde mi experiencia. Mi experiencia que está en el cristianismo. Todo lo demás ya ha ido surgiendo. Hay un personaje en esto que estamos hablando de la amargura existencial en tu novela que eh, me ha sido evocado ayer, que se me ocurrió, eh, cansadísimo, llego, me pongo la BBC y he estado escuchando el tema del, del juicio que han hecho a Johnny Depp, ¿no? que en Match Point... que quiso tanto el día hablando de eso. De eso sí, de no, juicio. es que en Estados Unidos es una cosa bestial, alucinante. Ya el, el juicio ha dictado sentencia, la han eximido. Él ha dicho, eh, me han dado una nueva oportunidad de vivir, aunque he salido muy humillado. Y yo me acordaba de que una película de Woody Allen, eh, como te contaba una vez, Hollywood, las grandes películas de Hollywood están todas inspiradas en la gran literatura, como tú te has inspirado en Dostoyevsky, y hacemos esto, recoger la tradición para reinterpretarla en cada generación y darle nuestra visión de las cosas. ¿no? Y entonces, en Match Point, que es una película dura, nihilista, y tal, Johnny, Johnny Depp va leyendo El hombre del subsuelo de Dostoyevsky, al principio y al final de la novela cuando se desenvuelve toda la trama. En, en Los endemoniados de Dostoyevsky es donde está inspirada la película de Brad Pitt del Club de la Lucha, ¿no? El discurso de Brad Pitt, otro hombre del subsuelo, Edward Norton, es un hombre que sufre y no sabe por qué. Como Mark y como Albert en tu novela. Sufren y no saben por qué. Y entonces, en su no búsqueda, inauguran un camino para dar sentido a su vida. Porque la clave de la novela para mí es que quieres dar sentido a la vida, ¿no? Y los personajes más o menos lo buscan, pero se encuentran ante esta, ante esta tesitura, ¿no? El abismo, que es la nada, y lo planteas con una crudeza y un dramatismo espectacular, o salir de ese abismo, ¿no? Entonces decía eh, John Depp que ha quedado humillado para siempre. El hombre del subsuelo dostoyesquiano está ahí, en en Mark. Eh, tú lo haces a través de la, de la figura de Marmelado, eh, uno de los protagonistas, el padre de la que se, es prostituida, la Sonia, que luego tú redimes con el mismo nombre, ¿no? pero a partir de ahí, eh, que no tiene solución. O sea, el, el propio Depp tenía una pinta, el pobrecito, cuando salió el otro día en la televisión, que dices, este hombre está destruido profundamente. ¿no? Ese hombre del su suelo que se debate entre el infierno, Sartreano del sinsentido, eh, que a veces toca el cielo en su imaginación, pero su imaginación siempre aterriza en el infierno. Ahí no hay esperanza. ¿no? Entonces, mi pregunta, que es a donde quiero llegar. Cuando tú estás viendo a Marmelado o a estos personajes como Mark, que, no, tienen, que no, se redimen, no se pueden redimir a sí mismos, y ni siquiera una psicóloga como Sonia tiene solución, ¿qué es lo que estás viendo de nuestro mundo actual? Uf. esto es para estar media hora hablando. ¿eh? Ya, <risa> esto pero es lo que no quiero destruir a los psicólogos, algunos de, de ellos andan por aquí. Claro, vamos bueno, a ver. ¿Ha venido eh... Felipe? ¿Dónde está? Sí, Hola, está. <risa> estudia psicología con nosotros. Sí, no, y no ha salido el libro. <risa> no, pues ya te lo has leído. Pues lételo, porque Sonia es psicóloga. Vale. No sé si estaba pensando en ti, tu padre. Bueno, vamos a ver. No sé si voy a contestar. ¿Ofrece salvación la psicología eh, es la pregunta? Sí. ¿O los psicol... recursos que tenemos nosotros para esto perdonarnos? Que Sonia sea psicóloga o... no es casualidad, no está elegido a propósito. Porque al final en la novela lo que se plantea es si la psicología, que es Sonia, si la ciencia que aparece por ahí con los algoritmos y los modelos, si la política, eh, si la filosofía, tienen una respuesta. A la pregunta radical del hombre, que es el sufrimiento y la muerte. Eso es, entonces, yo no he encontrado una respuesta en ninguna de estas eh, eh, disciplinas. ¿no? Entonces, no es casualidad que aparezcan todas estas. <coughs> Luego aparecen otros personajes eh, bueno, que encarnan el cristianismo, que sí si dan la respuesta desde el punto de vista cristiano, que es lo que, lo que yo he vivido, ¿no? Eh, para eso es verdad que mm, me baso mucho en, en Dostoyevsky, porque Dostoyevsky es un autor que a mí, a mí eh, me ha marcado mucho, eh, porque sin hablar tan explícitamente como yo puedo hacer, eh, pero retrata eh, el, el pecado, la gracia, eh, la misericordia de una forma eh, existencial espectacular. Entonces... Eh, por eso decía que cada uno lo yo, y ahí hablo un poco de esto, a mí... Crimen y castigo. Crimen y castigo, pues, ¿cuáles son los personajes? No? Eh, eh, Raskolnikov y Sonia. Bueno, yo soy un tío un poco raro y a mí de esa novela me marcó Marmelado. ¿Por qué me marcó mar, mar, Marmelado? Porque no he encontrado en la literatura, en lo que yo he leído, ningún ejemplo tan bueno como este de lo que hace el pecado. Sin mencionar la palabra pecado. Porque Dostoyevsky no menciona la palabra pecado. Pero Marmeladov es una persona que es, eh, que es alcohólica y se gasta el dinero que gana su hija prostituyéndose. Su hija se tiene que prostituir para, eh, para que sobrevivan eh, su madrastra y sus hermanos y su padre, y su padre se gasta luego ese dinero. Y entonces Marmeladov eh, entra en un, en un diálogo con, con Raskolnikov donde él presenta, o sea, donde se ve claramente el daño que hace el pecado a uno mismo y al otro. Y la incapacidad de salir de él. Sin embargo, al final de su discurso, él sabe que puede ser redimido. Dice, al final lo comprenderemos todo. Él dice, Dios nos juntará, no, el juicio final. Dice, al final lo comprenderemos todo. Y él sabe que Dios sí le puede salvar. Eh, y Sonia, eh, que siempre, bueno, yo por lo menos lo que he leído por ahí, pues siempre, pues siempre se habla de la relación entre Sonia y Raskolnikov y cómo eh, Raskolnikov se puede redimir gracias al amor que recibe de Sonia. Y bueno, yo, yo, lo que, yo lo que veo, a mí lo que, lo que me parece impresionante es el amor de Sonia hacia su padre. Porque eh, Raskolnikov es un asesino, pero no es su asesino. Pero su padre sí es quien, por su culpa, es su asesino. Porque por su culpa ella se tiene que prostituir y sin embargo ama a su padre. Entonces yo ahí lo que veo no es que porque mm, Sonia eh, cree en Dios es capaz de amar así, sino que el hecho de que Dios, eh, Sonia ame así a su padre... Es una demostración de que Dios existe, porque ese amor es sobrenatural. Es sobrenatural. Entonces, eh, yo me voy fijando en estas cosas, ¿no? eh, Y otra serie de, de cosas que he leído, y esto sí, eso, esto me ayuda a entrar en el sufrimiento del hombre y en, y en darle una esperanza. Eh, me encuentro con, con muchos libros eh, donde sí, donde se profundiza en el sufrimiento, pero donde no hay un, no hay un rescate. Yo lo que hago es, si hay una palabra para rescatar a la humanidad, si hay una palabra para rescatar al hombre, que no es... El hombre no puede salvar al hombre, eso lo tengo claro. Entonces, tiene que estar en otro sitio. Has respondido a mi pregunta, porque eso es lo que yo quería decirte, ¿no? Que... ¿Cómo se rescata a un hombre de la humillación, del odio, de usar a su hija como prostituta...? Nadie puede perdonarse a sí mismo y no hay método para hacerlo. Y ni siquiera en lo que llamamos el amor es capaz de redimir a alguien que es capaz de hacer eso. ¿no? Bien, dicho lo cual, pasemos a otra cosa. ¿no? Hay una... Mmm, me chocó cuando vi la palabra, digo, algoritmo, eh, datos, sostenibilidad... Y digo, qué, qué, qué moderno está, <ríe> qué actualizado está, ¿no? Porque claro, con todo lo de la Agenda, 20, agenda 2030, con este rollo de, la, del, de las IPs controladas por Facebook y por Zuckerberg y toda esta gente que controla toda nuestra existencia, me evocaba al gran hermano de, de Orwell, ¿no? Eh, ¿Esa actualidad tú la ves actual, rabiosamente actual? O, o sea, que no es una, un futurible de una novela de ciencia ficción, no. ¿Y dónde está nuestra posibilidad de libertad en esa situación en la que tú describes también que parece que no hay escapatoria? Eh, bueno, decía antes, yo no pretendo no, yo no pretendo adivinar cómo va a ser la forma exacta de, de la sociedad futura. No, no, Eso no pretendo hacerlo. Pero sí describir una sociedad con una serie de rasgos que pienso que va a tener esa sociedad futura. Y son rasgos que tienen que ver con con La ausencia de libertad, la manipulación, la instalación de la mentira, eh, eh, la pérdida de humanidad, la destrucción de la familia, la persecución abierta al cristianismo. Son rasgos que yo veo que ya se dan hoy y que se van a ir exagerando. Entonces, ¿por qué recurro a los modelos, datos, al algoritmo, inteligencia artificial? Pues porque ahora mismo estamos rodeados totalmente, o sea, están por todas partes. No los tocamos, no los vemos, pero están ahí y están tomando continuamente decisiones que nos afectan a nosotros. Y lo que pienso es que es una bomba atómica. Yo pienso que, eh, que esto permite hacer mucho bien y permite hacer mucho mal en manos del hombre. Entonces, como soy conocedor de la condición humana, Sé que el hombre siempre tiende a, al final eh, a utilizar en su beneficio eh, todo lo que tiene a su, a su alcance y por eso yo me, por eso me fijo en, en todo lo que tiene que ver con algoritmos, eh, modelos y esto. O sea, yo pienso que es, no, es, no es un tema anecdótico en absoluto hoy en día. ¿no? O sea, es un... Ahora bien, me hacías una segunda pregunta que cómo podemos es, es salir de esto. no o sea eh... Bueno, yo... Yo pienso que, digamos, la pérdida progresiva de libertad es, es una cosa imparable. Pienso que es imparable. Porque toda la sociedad en conjunto la está entregando. Como por fascículos la va entregando. Es una, yo veo, veo que es una sociedad anestesiada en la que yo estoy. Que va entregando su libertad por fascículos. Y a cambio de un supuesto bienestar. Entonces, y yo pienso que eso ya es, es algo que es eh, totalmente imparable y que eso está gobernado, ¿no? O sea, yo presento en, en mi novela un gobierno mundial, ya sé que no hay ahora mismo un gobierno mundial, pero bueno, yo creo que a ninguno se nos escapa sin, sin investigar demasiado, siendo un poquito observador, que hay unas cuantas eh, políticas que están dirigidas globalmente, ¿no? Entonces, eh, esa situación es la, que, es, es, la, es la que yo veo, ¿no? Ante esta situación de, de esta ausencia de libertad, eh, que yo pienso que es, que es imparable, de instalación de la mentira, mmm, yo lo que planteo es eh, la, el ganar la verdadera libertad. Que no es... O sea, a mí me pueden obligar a hacer muchas cosas, es verdad. Me, me pueden restringir muchas cosas, pueden de, eh, obligarme a que no salga de mi casa. Puedo, sin embargo, eh, y eso te lo decía una vez, a mí... El personaje que me encanta en esta novela es David. Bueno, me gustan, pero David me parece el personaje más libre y sin embargo es una, es una persona que voluntariamente entrega su libertad. Voluntariamente. Y sin embargo me parece el más libre de todos. Y de hecho a lo largo de la novela se va, se va viendo. Sonia no entiende nada en la primera conversación que tiene con él, no entiende absolutamente nada y poco a poco va cobrando un protagonismo y ganando una fuerza y una autoridad que Porque Sonia va descubriendo que esa persona es verdaderamente libre estando encerrado voluntariamente. Entonces esa es la forma que yo veo. Eso, por eso a mí como cristiano no, no me asusta. Tengo mis obviamente, mis, mis combates y esto, pero, pero yo como cristiano sé que esa libertad está garantizada. Está garantizada. Esa no me la pueden quitar. Uh -huh. Bien, entonces volvemos al tema del de gran hermano. ¿no? Eh, tu administrador eh que evoca a Mustafa Moon en el mundo feliz y tal, eh, que lo vigila todo, que lo ve todo en esa especie de panóptico de vigilancia permanente, eh, construye una forma de ver el mundo, que tú has dicho que es el bienestar en absoluto, en, es, en grado absoluto, y por eso empiezas la novela diciendo, voy a daros una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que nos ofrece el mundo? Porque luego la contrastas con el final de la novela donde hablas de también hay otra buena noticia que es contrasta con esta otra buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia que quiere ofrecer el mundo en la que yo creo que tú nos dejas claro que es una especie de, de engaño, ¿no? de sonambulismo colectivo? ¿Cuál es esa buena noticia del mundo y cuál es la otra buena noticia? La, la, la buena noticia del mundo es que ya no vas a sufrir. Ya está el Estado que te ha dejado vulnerable, primero te ha dejado vulnerable... Y cuando ya estás en una situación muy vulnerable, entonces dice: No te preocupes, que ahora vengo yo en tu rescate. Y es la eterna lucha del hombre por vencer el pecado en sus fuerzas. ¿no? O sea, vamos a ser todos buenos. La justicia social. ¿no? Esa es la buena noticia. Y por eso empieza con una buena noticia diciendo: Se anuncia una buena noticia. ¿No? O sea, nos, no me acuerdo cómo, cómo lo decía, nos sometemos a la inteligencia superior. ¿no? Eso es. Eh, ya está, ya no hay que no hay que comerse el coco. No vas a tener que decidir. Ya va a haber alguien que va a decidir por ti que sabe mucho más que tú. ¿no? O sea, más o menos es un poco lo que, lo que viene a decir. Eh, y esa es la buena noticia del mundo. Estoy exagerando un poco, sí. pero es lo que vivimos o no. Eso es lo que vivimos hoy en día. ¿no? O sea, tranquilo, tú no vas a sufrir. Yo te voy a dar todo. Para la salud, para o sea, el placer. El, o sea, te lo voy a dar todo. Todo, todo. Tú tranquilo. Y es mentira porque eso te mete, vamos, te mete en el charco. Te mete en el charco. La otra buena noticia es la buena noticia eh, que da el cristianismo, que es la buena noticia que yo recibí un día eh, y es la que, la que permanece desde, desde, desde que vino Jesucristo, que es el querigma. Esa es la buena noticia que yo doy como única solución eh, al problema del hombre, el querigma. El querigma, eh, aquí hay unos cuantos que lo saben, ¿no? pero el querigma es... Eh, San, Pablo, San Pablo lo que dice es que eh, Dios ha querido que, el, que el, el mundo se salve a través de la necedad de la predicación. Pero San Pablo escribe en griego y para, para hablar de la predicación utiliza una palabra que es querigma. Y querigma lo que significa es buena noticia, buena noticia. ¿Y cuál es esta buena noticia? Que es la que no da el mundo. La buena noticia es que Jesucristo ha vencido lo que nos hace sufrir. ¿Y qué es lo que nos hace sufrir? Lo que nos hace sufrir es, dice San Pablo también, que por el miedo a la muerte, el hombre vive de por vida sometido a esclavitud, a la esclavitud del pecado. El miedo a la muerte, a la muerte óntica, la muerte del ser. La muerte óntica es de la que habla Kierkegaard. que es la muerte del ser? ¿Y qué es lo que mata a mi ser? Lo que me destruye como persona. La incapacidad de amar al otro. Por eso, la novela al final, o pues, al final... Empieza con una situación social, pero va llevando a una situación existencial. También aparecen una serie de problemas que le hacen sufrir mucho, primero Albert, luego le aparece otro problema, eh, Sonia, para los que no tienen respuesta. Y la única respuesta posible es esta buena noticia. La buena noticia. Tu único problema, Tu único problema es que por el miedo a la muerte, por el miedo a no ser, por tu incapacidad de amar al otro, porque no puedes, porque no puedes, porque te destruye, tú puedes amar al otro en la medida en que es como tú quieres que sea pero en el momento en que no es como tú quieres que sea, tu mujer, tu marido, tu jefe, tu hijo, ¿no? eh, que tiene su libertad, en cuanto no, es, no se comporta como tú quieres, eso destruye tu ser. Y por el miedo a entrar en esa muerte, te haces esclavo del pecado. Esa es la condición del hombre y esa es la que yo retrato. Y es la condición de todo hombre, de toda época. Y la solución a, esa, eh, a ese problema, a esa esclavitud, es si es verdad o no que Jesucristo ha vencido ese cerco de muerte y de pecado. Y ese es el punto. Yo lo que llevo a los personajes es a plantearse: oye, pero no tiene una tiene una situación, tiene una historia que les va llevando a hacerse la pregunta sobre el sentido de su vida. Y este sentido, mi vida puede tener sentido sin Dios. Y si es verdad que Dios existe, porque si Dios no existe, dice Dostoyevsky, oh, todo está permitido, qué es lo que pasa. Entonces, esta buena noticia decía es la si Jesucristo ha resucitado y ha vencido. Eh, este cerco de muerte y de pecado entonces es cuando yo puedo vivir porque no es solo que Jesucristo haya resucitado porque tú puedes decir, bueno, vale, ha resucitado y ¿qué? ¿y a mí qué? ¿y a mí qué me importa que haya resucitado? ¿en qué me afecta eso? bueno, pues eh, el, no solo es que haya resucitado sino que es que por su resurrección lo que nos da es su Espíritu Santo y es capaz entonces, ¿qué es lo que hace la, la novela? lo que presenta son personajes cristianos adultos en la fe que han tenido esta experiencia han tenido la experiencia de que la muerte ha sido vencida en su vida concreta, en su historia concreta. Y cuando, precisamente porque han tenido la experiencia de que la muerte ha sido vencida, entonces es cuando son capaces de dar la vida por el otro. Y es la única forma de liberar. Es la única forma, ¿no? Que es lo que hace David. Hay una cosa que me gusta mucho, abundando en esto, porque aunque lo haces explícito, eh, sin embargo, es a través de un personaje donde yo he entendido... ¿En qué consistía realmente lo que estás diciendo? ¿En qué significa una buena noticia para un hombre que no cree en nada? Que es Albert. Adicto a la pornografía, es, me recordaba una frase de León Bloy que decía, eh, aquí cuando le pregunta dice, pero Albert, la psicóloga, ¿cómo puedo ayudarte? Pero para ayudarte necesito saber por qué te preocupa tanto una cosa tan banal, porque en este mundo, ¿por qué no va a estar aceptada la pornografía? Es algo que tú decides... Y adelante, ¿no? Y sin embargo, está muerto por dentro. Eh, se da cuenta de que... Y su muerte no es tanto el que él en la pornografía esté enganchado, sino en las víctimas que genera su adicción a la pornografía. Y, y León Bloy decía que la tristeza, que es la consecuencia, al ver es un hombre triste, eh, como Mark también, que está pendiente siempre del éxito y el reconocimiento de sus jefes, y, y, y cuando le ponen a prueba, cree que le están invitando al suicidio y luego siente liberación, pero una liberación pírrica, porque no es una liberación real, ¿no? Entonces, León Bloy decía, la tristeza es la lujuria del alma. Y sabía bien por qué él lo decía, porque aunque para mí León Bloy es un santo, era un lujurioso. Y confeso, ¿no? La pornografía. Has tocado un toque de, de suprema actualidad, ¿no? Porque es una de las adiciones más potentes que existe, que más negocio genera. Y no se da cuenta la humanidad que está metiéndose en una desafección respecto a no creer ya en el amor, sino en relaciones puramente carnales, espásmicas, ¿no? Sin tener ningún compromiso ni ir más allá, pero no nos hemos dado cuenta de cuál es la consecuencia, ¿no? Esa liberación sexual que viene del 68, del psicoanálisis del existencialismo, la forma libérrima de vivir la sexualidad de Simone de Beauvoir en Triángulos con Sartre y sus alumnas, que se ofrecía como la solución eh, liberadora del malestar en la cultura que decía Freud y tal, ¿lleva al hombre a la tristeza? ¿Alber es triste? O sea, Alber está eh, al borde del suicidio y de hecho he rescatado de eso. Porque está a punto de suicidarse. Y en ese momento es cuando tiene un encuentro que le, le, le salva de eso. Luego, fíjate si es triste. Y es triste por esto. Efectivamente, sí, yo elegí el tema de la pornografía porque podía haber elegido otras adicciones, ¿no? Marmelado, vera, alcohólico. Alcohólico, sí. Pero el problema de hoy en día es la pornografía. Eh, es, un, es, es algo de lo que se habla poco. De lo que se habla poco y sobre lo que no se hace nada. Absolutamente nada. Y está destruyendo a muchísima gente. Eso, vamos, ¿eh? entonces yo creo que es uno de los grandes eh, combates eh, y de los que no se habla, la, la pornografía y la ludopatía. Tampoco se habla de eso. Y no para anunciarse... Entonces, el tema, claro, o sea, eh, Alvere lo que encarna es eh, un personaje que sufre las consecuencias de por un inicio de adicción a la pornografía en que va desembocando eso... Eh, y eso te lleva absolutamente a la muerte suya y a darse cuenta del daño que ha hecho a otras personas, a las que no se dan más detalles, pero eh, a las que ha tratado como mercancía, porque eso es lo que hace la pornografía. Lo que hace al final es. Se siente un asesino. <ríe> no, sí, es. O sea, Albert es. Eh... Albert se conoce. Eso es lo que le salva, porque él, él conoce. Él, él, él conoce perfectamente de qué pasta está hecho. Sonia al principio no se entera de nada. Y Sonia se escandaliza. Eh, Sonia se escandaliza de la misericordia. Porque, claro, la justicia divina, que es la misericordia, eh, es que escandaliza a los justicieros que somos nosotros, los hombres. Y Sonia, como prototipo de mujer, se, está, se, se escandaliza. Sin embargo, Albert solo encuentra una salida en la misericordia de Dios y por eso se fija en Marmeladov. Solo tiene salida en eso. O Dios existe o estoy perdido. Porque a mí este problema, o sea, esta adicción a la pornografía y a lo que me ha llevado, eh, me ha llevado a la muerte. Estoy un, mi vida no tiene absolutamente ningún sentido. Solo me puede salvar que Dios exista. Entonces, claro, y, y el hombre, el tema ese está elegido totalmente a propósito, porque pienso que es un tema eh, quiero decir, no sé, si a, mí con, si a mí con 14 años me hubieran dado un móvil, no estaría aquí no lo he pillado no pues hombre el, el, el acceso o sea, el más maravilloso ¿Eh? a que sí a que sí ¿Eh? el acceso que tienes hoy en día con los móviles a todo es eh, es un problema es un problema oye una, una pregunta hoy hablando con un que lo tenía encima de la mesa y ha entrado un becario he hecho qué título qué es charco no, no es español, ¿eh? ¿Qué es Charco? Digo, no lo sé, se lo preguntaré al autor. Bueno. ¿Qué es el Charco? Hay que leerse la novela. <risa> no, no hagamos spoiler, vale, vale. No, ensena. hombre, hay que, hay que leerse la novela. Ahora sí, sí te puedo decir que ese título es de mi padre. que Porque cuando a mí se me metió en la cabeza que tenía que escribir una novela, pues hablando, no sé si fue con mi madre o con mi hermana, siempre se me olvida... Eh, y no sabían yo que ya estaba pensando en escribir. Y me dijeron, mi padre se murió eh, al principio de la pandemia, no por COVID, al principio de la pandemia, el 11 de abril del 2020. ¿no? Y, y entonces hablando con una de ellas me dijo, pues papá siempre decía que si él hubiera escrito un libro, lo hubiera titulado De Bruces en el Charco. Dije, ah, pues mira, yo lo voy a titular así. Y al final eh, encaja. No Pero nunca. hay que leerse la novela. Hay que leerse la novela. Hay que leerse la novela. Oye, una cosa, entonces, mmm, quiero decir, si la novela mmm, trata de poner la cruda realidad actual en la que vivimos, con esta vigilancia del gran hermano, con del administrador, en tu caso, ¿no? con las adiciones permanentes que están ahí detrás. Eh, ¿Dónde anclamos la esperanza? Porque en un principio genera cierta angustia ¿no? en el mundo en el que nos vas metiendo. Hasta que llegas al final y se vislumbra algo, eh, ¿pero dónde podemos anclar la esperanza? Porque la cuestión es que los personajes, como tú los respetas hasta el final, los que, se, los que empiezan muertos, acaban muertos. Eh, no volvemos otra vez al tema del cristianismo, eh, sino... Mm, eh, porque el, el, el mundo tiene expectativas, quiere salir las cosas con sus propias fuerzas, se hace proyectos morales, se, eh, no se sé, imagina cosas, eh, la fantasía, la literatura es una catarsis ¿no? de salvación. Entre todas las salvaciones, lo que cifra una, la diferencia entre expectativa y esperanza, ¿dónde crees que está? O sé sea, que es una pregunta, no es fácil. No, pero, pero aparte no, no sé cómo quieres que la responda sin que vuelva al cristianismo. <risa> esa, es, esa, es, esa es la parte de la ecuación que no entiendo. Porque, claro, efectivamente no es lo mismo expectativa que esperanza. La expectativa eh, puede ser eh, frustrada. La esperanza, si está puesta donde tiene que estar, eh, no. Entonces, mmm... te remito al personaje de David, porque David hay un momento determinado en el que hablando con Samuel que es en el principio de la novela es el que está noqueado porque él es el inspirador de los discursos del administrador y resulta que no sabe por qué en esa especie de castillo kafkiano, no sabe qué hace allí, no sabe, nadie viene a visitarle, está esperando siempre a un Gabriel que no aparece nunca. Esperando a Godot. Esperando a Godot, <risa> claro. exactamente. Que en el fondo es el, ese, ese dios en el que no puede, aun cuando le salga eso de... Dios mío, qué susto tiene cuando escucha el discurso del administrador que ha escrito él. ¿no? Pero ese David, que es el punto de, al que yo quiero llegar, hay un momento determinado en el que él dice que está ahí porque quiere. Que es más libre que nadie, ya lo has dicho antes, pero porque tiene una esperanza profunda. ¿Qué es lo que constituye la esperanza, la esperanza del hombre que puede permitirse el lujo de meterse en la cárcel porque quiere, porque si hubiera dicho que no, no estaría ahí en esa situación. Hombre, al final sí, es. Eh, yo creo que tú ya lo has dicho. Eh, Samuel es el prototipo de quien tiene puesta su esperanza en el hombre. Y, y además es muy buena persona, se ve, se ve. O sea, no hay. En esta novela no es, no, no es maniquea, no es de buenos y malos, no, no, no. no. Lo son, son personajes que se van retratando, son conversaciones que se van dando. Y además yo describo poco, me tomo, o sea, es mucho diálogo, mucha conversación, de tal forma que cada uno, eh, el lector, se vaya haciendo una idea de, de cómo es cada personaje y bueno, o sea, cada uno libremente. ¿no? Por eso dices tú lo respetando la, la inteligencia del lector. Entonces Samuel es el, es el prototipo de quien tiene puesta la esperanza en el hombre y quien, y quien tiene una buenísima intención. Él quiere salvar al hombre. Lo que pasa es que él piensa que el hombre puede ser salvado por el hombre con su ciencia. Y tiene una vana esperanza en que aparezca ese Gabriel que es Godot. ¿no? O sea, no sabe lo que está. Eh, sin embargo, eh, David tiene puesta su esperanza en una certeza. Porque ese es el punto. David tiene puesta su esperanza en una certeza. Él ha experimentado en su vida que verdaderamente que Jesucristo ha resucitado y que ha actuado en su vida. Y que él es el que le da la libertad y le da la vida. Entonces, basado en esa certeza, él lo que dice... Eh, volviendo a lo de los demonios ¿no? que, que, tanto, que tanto me ha hecho pensar, ¿no? yo una de las cosas como cristiano, porque este, este libro yo pienso que es un libro y bueno ya por los que se lo han leído yo creo que lo puedo afirmar, que lo puede leer cualquiera eh, lo puede leer, estamos hablando mucho de cristiano porque yo no, yo no, pero de mi experiencia, pero vamos. El ateo es un libro se va a encontrar perfectamente para... reflejado claro, y aquí respetado. Aquí se va a encontrar, el ateo va a haber eh, personajes que lo representan, el que quiere creer y no sabe cómo, también va a encontrar personajes que lo representan y el que ha tenido ya esa experiencia también, ¿no? Entonces esto lo, lo, eh, ya digo que es un, es un libro que yo creo que, que, que, que, es, útil, que es útil para... para Hay cualquiera. una cosa muy iluminadora que me llama la atención, perdona que te interrumpa porque es sobre el mismo tema, ¿no? Que... Eh, y es el personaje de David, que me atrae muchísimo, no, eh, no considera en ningún momento en su eh, discurso, con, en sus conversaciones con, con estos, ¿no? que la fe sea una precondición, un preliminar, algo que uno tiene que adherirse, porque, o por credulidad, eh, aceptar determinadas dogmas o ideas. Hablas de los dogmas del mundo del bienestar y los comparas con los dogmas de los otros, no, no, la fe no es una cuestión preliminar, un, un convencimiento del crédulo que se traga cualquier cosa, ¿no? sino que parte de una experiencia tras otra experiencia tras otra experiencia de la que no cabe sacar más conclusión de que hay alguien que está facilitando esa experiencia. Claro, es que es, es que esa, esa es mi experiencia. ¿no? O sea, porque mi experiencia, ¿cuál es? Mi experiencia Baja es... la redundancia. Mi experiencia es, a ver... Nacido en una familia católica, educado en un colegio católico, va ¿no? y perder la fe, ¿no? O sea, precisamente por haberla enfocado como tú lo estás diciendo, no le veía sentido. Tengo mi experiencia fuera de la iglesia, me pego el batacazo y entonces vuelvo. Y entonces a mí se me predica un cristianismo que efectivamente a mí me, me, me llamó muchísimo la atención cuando cuando se me anunció que el cristianismo no era una religión, en el sentido de las religiones naturales, la religiosidad natural, que tampoco era una filosofía, en el sentido que tú estabas diciendo, de adherirte a unas verdades ¿no? eh, predeterminadas, ni, ni siquiera un moralismo. ¿no? Porque si, si, si fuese un moralismo, pues si no somos capaces de cumplir los diez mandamientos, vete tú a cumplir el sermón de la montaña. ¿no? O sea, Jesucristo no ha venido para eso. Sino que el cristianismo es un acontecimiento. <coughs> un acontecimiento. Y ese acontecimiento se puede dar en mi vida. Eso es lo que a mí se me anunció. Claro, tú esto te lo crees o no te lo crees. Yo me lo creí, gracias a Dios. Me lo creí y dije, pues no, no entiendo muchas de las cosas que estoy escuchando, pero algo me dice, y por eso hablo de la intuición de Berson, que me parece importantísimo, algo me dice que eso es verdad. No entiendo una parte de nada más, que le pasa a Sonia muchas veces, que escucha, no entiende, pero, pero algo me dice que ahí está la verdad. Entonces, digo, eh, si el cristianismo es un acontecimiento y a mí lo que se me promete es tú, fíate de esto y verás cómo eh, reconoces en tu vida a Jesucristo resucitado. Entonces, eh, eso es lo que tiene David. Claro que David, o sea, David lo que tiene es una fe adulta basada en experiencias. Basada en experiencias. Y por eso tiene esa libertad. Eh, y por eso está preparado para el testimonio, para el martirio. Que esa es la otra cosa que te quería decir sobre los demonios. Y por eso hay una parte que la... la, la la novela pierde un poco esa tensión de la que hablabas, que es verdad que durante, que durante casi toda la novela tiene una tensión, porque a mí me gustan los libros así, no, me gustan con, con agilidad. Con agilidad. Eh, pero es verdad que hay un momento que separa esa tensión, porque me parece importantísimo, y ese es un demonio con el que yo tengo que combatir, que es, ¿estoy yo preparado para dar testimonio? ¿Estoy preparado? O, porque el tema este del bienestar, de allí no la, la iglesia no se libra. Los cristianos también, ¿no? al final... Se nos gana con el bienestar, pues claro, si somos como los demás, no somos distintos. Entonces, eh, ¿por dónde voy yo? ¿Buscando ese bienestar y ese estar cómodo y no sufrir? ¿O realmente eh, estoy preparado para dar ese testimonio? Entonces ahí surge esa, esa experiencia que tiene David y por qué David eh, entrega su libertad voluntariamente. Entonces ahí se hace referencia bueno, a, una, a una historia que sí es, es personal mía, de los mártires canadienses, que os lo leéis. Os lo leéis. Okay. Sí, no, y no sé si eres consciente, pero, por ejemplo, en la primera parte del libro, en la dinámica, eh, la tensión dramática es ágil y tal, tal, tal, pero de repente hay dos tempos. El tempo de la agitación, del estrés, de todo lo que está pasando, de cómo quieres contar, etc., y cuando se detiene y el tempo es tranquilidad, el tiempo es nuestro, está redimensionado, no hay prisa, el diálogo es permanente cuando se encuentra Sonia con toda esa... Gente, ¿no? Que para ella era desconocida porque vivían en la clandestinidad, ¿no? Y de repente el tiempo se para, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer una referencia a lo que yo pienso que es el libro. El libro es un combate espiritual. Y fíjate a dónde voy yo, a, a, a dónde quiero acabar, ¿no? Hay un discurso eh, que está copiado de los endemoniados de Dostoyevsky en la película esa del Club de la Lucha que antes he referido, ¿no? De, Brad Pitt y Edward Norton. Edward Norton es un hombre del subsuelo también, un funcionario pobrecillo que vive eh, con necesidad de afecto, de ser amado eh, y se va a los clubes de, club de alcohólicos anónimos por la noche sin ser alcohólico solo para que le den un abrazo. ¿no? Pero se vuelve esquizofrenio, esquizofrénico y este hombre del subsuelo se convierte en un héroe eh, nietzscheano, un superhombre. Es Brad Pitt, ligón, aguerrido, por encima del bien y del mal, etcétera. Y este hombre, queriendo dar sentido a su vida, eh, crea el club de la lucha. Gente que vive en los subterráneos, subsuelo, peleándose hasta hacerse daño, sin matarse. Hay un par de reglas. Una es no matarse, pero hacernos daño. Pero está en cuando la revolución que Dostoyevsky nos pone eh, cuando arde todo San Petersburgo después de poner las bombas en, en los posesos o en los endemoniados, como se dice. Y el discurso es este. Somos los hijos malditos de la historia lo tenemos todo. Bienestar, reconocimiento, tal. Pero no hemos tenido ni una gran guerra, no hemos sufrido una gran depresión. Eh, nuestra, nuestro destino es trabajar en gasolineras por un sueldo miserable, sirviendo en cafeterías por un sueldo miserable. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Bueno, pues yo creo que aquí hay una lucha espiritual. Alguien que entienda que la vida es una cosa muy seria y que hay que preguntarse por el sentido que es una de las banderas de esta universidad la pregunta por el sentido tiene que leer la novela entonces eh, ¿para quién va? ¿a quién se la recomendarías? ya hablamos de esto yo le recomendaré la, la tuya a mis hijos y, y tú la mía a mis hijos porque no nos van a dar crédito estos, ¿no? bah, sí, sí, sí, ya me sí. sé lo que dice es el rollo de siempre no, yo he, ya, ya lo he dicho... ¿Estos tienen lucha espiritual? Sí, claro que la tienen, aunque alguno no lo sepa. Quiero decir que incluso el que no lo sabe tiene esa lucha espiritual. Eh, yo empecé a escribir esta novela pensando en mis hijos, en sus amigos, en su generación, en, en, en transmitir... Los Brad Pitt de la vida. Sí, Los Brad Pitt de la vida, esa película que tanto mencionas que no me gustó nada. Pero es <risa> o sea, de culto, ¿eh? Sí, sí, Hay sí, que sí, sí. que la han visto 17 veces. Sí, sí, sí, no sí, yo, yo, Cuando yo, me lo dicen digo no me acuerdo. Yo entiendo, yo entiendo lo que dices, ¿eh? Igual que la de Más Point, si sí, son películas que he visto. Eh, me gusta más el libro de los demonios que el club de la lucha. Eh, pero bueno, el caso es que yo empe empecé a escribir esta novela pensando en, en mis hijos, en, sus, en gente joven eh, para trasladar un poco, pues como veo yo la sociedad y qué respuesta le, le doy. ¿no? Eso ya lo he dicho, ¿no? Pero es verdad que a la hora de. Y bueno, yo no sabía si esto se iba a publicar o no se iba a publicar. Yo no soy escritor. O sea que no es. Entonces digo, bueno, pues esto no sé si se quedará en un Friends and Family o esto se va a publicar. No tengo ni idea. <ríe> luego ya lo leíste tú y dijiste, sí, esto se puede publicar. Entonces, eh, yo pensaba, digamos, que mi horizonte era ese. Mi horizonte era ese. Y... Pero es verdad que luego, según va transcurriendo la novela, me sigue haciendo especial ilusión que lo lea la gente joven porque, porque es, un, es un libro que lo único que pretende es suscitar la reflexión, no dar demasiadas respuestas, porque es verdad que yo he hablado mucho de esta respuesta del cristianismo, que yo la doy... Pero es verdad pero que solo hay preguntas. No, no, no, hay muchísimas preguntas, hay muchísimos detalles. A los que se lo han leído, recomiendo que se lo lean una segunda vez, también me lo han dicho algunos, porque la primera vez que lo lees es una novela breve, con lo cual eh, la primera vez que lo lees, como... Bueno, pues si quieres seguir la trama y la trama te interesa, y, ¿no? y eso es halagador que me lo diga, ¿no? pues está muy bien la trama, eh, pues pasas por alto muchos detalles. Que en una segunda lectura, como ya la trama la tienes ya descubierta, eh, te paras a ver en esos detalles. ¿no? Pero en la primera, mi hijo Santiago que está aquí decía, me decía, eh, es que estaba, eh, no sé, como quería saber qué pasaba, pues me salté esa homilía. me dice, no sé, eh, ¿qué, qué pones ahí al final, ¿no? Eso me lo tengo que volver a leer o sea que y efectivamente es una homilía porque es una homilía en toda regla del obispo Santiago ¿Eh? o sea que obispo Santiago entonces eh, tiene un montón de detalles con lo cual es una yo digo que es una novela para suscitar la reflexión a jóvenes no jóvenes eh, a todo tipo de todo tipo de lector creyente no creyente pero para obligarnos obliga al lector a pararse a pensar a lo mejor no le gusta nada y dice le va a obligar necesariamente a pararse a pensar sobre cosas, para mí, que son las esenciales. Todo lo demás es efímero, eh, eh, pasa, pero las preguntas que se plantean en esta novela, eh, y son preguntas que no me las he inventado yo, obviamente están por todas partes, pero bueno, me ha salido en un formato de novela breve que sirve pues, para gente que lee mucho, como tú, y lo leíste y te gustó, <coughs> y para gente que no lee nada, pues, se lee fácil. Eh, o para gente que solo lee novelas ¿no? O sea que entonces va dirigida a todo el mundo, pero sí es verdad que mi intención inicial era sobre todo el público joven para que se hagan estas preguntas, se paren a pensar se paren a pensar Bueno, yo pienso que lo podemos dejar aquí ¿no? y que el público intervenga si quiere si alguno se la ha leído, quiere hacer alguna pregunta eh, y si no eh, le sigo preguntando No, no, aquí hay mucha gente alguna pregunta habrá digo yo pero estamos on time, o sea que... ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Opinar sobre el mundo. No seáis tímidas. A ver, muy bien. Cristina. Cristina es una especialista, es mi sobrina y es especialista en Dostoyevsky. Ah, no me digas. Smith eh, en, en, algunos filósofos de Hume, Camus, tú ya sabes me parece que tu libro, que ya me lo tienes que dar para que lo pod pueda leer eh, usas una dinámica usas como una técnica que es una novela para comunicar estas pues preguntas profundas de en religión y todo esto con títulos, eh, <coughs> Kafka, los títulos y todo eso, ¿piensas que sin estudiar estos libros, sabes, que son muy profundos y si no te dedicas a sentarte, sabes, a realmente leer los hermanos Carabajo y Crimen y, y Castigo, eh, tu intención, digo, fue a simplificar esto en un concepto que se puede entender en una, novela, en una novela breve o que pues te pregunto en nuestro mundo dónde hay, hay espacio para estos libros sabes profundos que se pueden simplificar de otras maneras para entender las intenciones que tienen eh, de maneras un poco más eh? bueno tú, tú... Has hecho la pregunta y te has respondido. O sea, la, la novela efectivamente lo que intenta en parte es eh, hacer accesible algunas partes que a mí me han llegado especialmente de esos libros que tú has mencionado, de Dostoyevsky y de otros, de otra serie, otra serie de libros. ¿no? Eh, pero lo que también pretendo suscitar es las, en los lectores jóvenes las ganas de leer estos libros. La literatura es espectacular. La literatura es, es una, y tú lo sabes, la literatura es brutal. Te abre la mente. O sea, no es por eso. No es, entonces, yo ahí menciono una serie de libros que a mí me han marcado. A mí me han marcado estos libros de crimen y Castigo, Los Hermanos Caramazó, eh, Los Demonios. Eh, pero también, bueno, hablo ahí del Quijote, esperando a Godot veladamente, aunque no sé. Eh, de Berson, o sea, de Camille, el, el Sufrimiento en Abstracto. Hay un pasaje que es muy, muy importante. Muy importante. Entonces, por una parte, son las dos cosas. Si sí es verdad que pretendo hacer accesible cosas que para mí son muy profundas, que he descubierto en algunos eh, escritores, y por otra pretendo suscitar el interés por leer este tipo de libros y el interés por la filosofía, porque yo no, o sea, eh, me parece buenísimo leer filosofía, me parece buenísimo, o sea, eh, aunque no dé las respuestas últimas el filósofo, eh, aquí, está, aquí está Ángel. Y, eh, y ya está, no sé ya cada uno tendrá su opinión yo lo que he leído de filosofía es que al final eh, el, el, el, el filósofo que no eh, me encuentra a Dios no te da la respuesta a, a las preguntas que es lo que a mí me importa, que es mi sufrimiento y mi muerte todo lo demás es secundario si no tengo respuesta a mi sufrimiento y a mi muerte ¿por qué me afano en no sé qué historias? ¿Qué es lo que qué es lo que hace la sociedad actual ¿no? vivir alienado en 80.000 historias, sin pararse a pensar en que, oye, pues si, si yo me puedo morir mañana, pasado, lo que sé es que me voy a morir, eso seguro. Y ¿por qué el sufrimiento de los inocentes. Por eso nombro acá a Camus, el sufrimiento de los inocentes. ¿Quién da una respuesta al sufrimiento de los inocentes? Entonces, este tipo de cosas, no hace falta leerse libros de teología, y, de hecho no los recomiendo. Eh, eh, no, Lo encuentras en la literatura universal, en muchísimos libros lo encuentras y entonces ya es cada uno ya, pues a mí Dios me ha llevado por un camino, yo he leído libros de estos en mi época de ateísmo práctico, La insoportable levedad del ser, por ejemplo, me encantó, de milan cundera luego intenté volver a leerlo por segunda vez estando ya en la iglesia y lo tuve, lo tuve que dejar, <risa> llegó un momento que ya no, no podía seguir, cambias, cambias, ¿no? Pero bueno, eh, yo animo a los que estáis aquí eh, a que recurráis a la literatura universal que es fantástica, hay unos libros espectaculares y te abren la mente y te dan muchísimas respuestas. Sobre todo te, te ayudan a preguntarte, que es lo que yo he intentado aquí. Yo, yo pienso que en el libro es un acierto grandísimo del libro es porque en el fondo es un diálogo con Dostoyevsky. ¿no? Y, y, y el punto de partida es el mismo que tú has dicho. A Dostoyevsky lo que le pasa es que un minuto antes de que le fusilen, porque estaba en Siberia acusado de ser un revolucionario, un minuto antes le llega el indulto del zar y le perdonan la vida. O sea, estaba muerto. Y a partir de ahí empieza a buscar en, de alguna manera el sentido de la vida y, y lo hace sin ningún tipo de, de, de represión. Es alcohólico, mujeriego, eh, ludópata y por eso dirá Freud y dirá Nietzsche que no hay novela más grande que la de Dostoyevsky. Y de todas ellas, el hombre del subsuelo y el jugador. ¿Por qué? Porque está retratándose a sí mismo. Está buscando. ¿Por qué soy un adicto al juego? ¿Por qué soy, eh, ¿por qué soy infiel? ¿Por qué he luchado como un revolucionario? ¿Por qué he estado a punto de morir y no he muerto? ¿Por qué, por qué, por qué? Y en esa búsqueda interior, en esa lucha espiritual, pues escribe esto, el endemoniado, que es un... Una reflexión toda ella fundada en el pasaje del Evangelio del Loco de Gerasa, que no viene a cuento contarlo, contarlo yo ahora, pero eh, el, en los hermanos Karamazov es todo una excusa para hablar del gran inquisidor y, y, y preguntarse por las tentaciones de Mateo, que son el fundamento de todo lo que viene en el siglo XIX en Rusia, ¿no? el anarquismo, el comunismo… Es por eso la primera tentación del gran inquisidor en los hermanos Karamazó, que es un pasaje metido ahí a, a, a calzón, eh, es sobre la tentación del pan y, y la respuesta que quiere dar el marxismo y de la que él ya se ha desafectado de sus momentos revolucionarios. ¿no? Y luego todas las demás que forman parte de su propia existencia. ¿no? entonces El acierto es fundamental porque todos los personajes de Dostoyevsky se repiten en la actualidad. Yo cuando veo a mis alumnos, veo a Marmelado, veo a Raskolnikov. No son tan asesinos, ni tienen sangre en las manos, bueno, pero yo, odian a sus padres, por yo, ejemplo. Pero yo, matarían yo, a su abuela. Yo me, yo, yo me veo a mí también. Me veo a mí que... Porque, porque esta novela de lo que hablas de misericordia. Es porque yo, eh, si tú tienes la experiencia... ¿Mi experiencia cuál es? Mi experiencia es eh, darme cuenta de que soy un egoísta radical. ¿No? Básicamente. Entonces... Eso ya te condena a vivir para ti mismo. Y el poder ser rescatado de eso, porque vivir para ti mismo es horrible, o sea... El infierno. Es el infierno. Es el infierno. Es lo Artre, ¿no? Sartre dice que el, infierno el otro es el infierno, ¿no? Uh -huh. Y claro, cuando tienes la experiencia cristiana, eso se da la vuelta y el otro es Cristo. Eso ya es una experiencia que hay que pasar, que es la que, la que yo he pasado, donde el otro ya no es el infierno, sino que el otro es Cristo. ¿no? Y eso es dos es que, mira, en el en el idiota, que el idiota, el príncipe Mishkin es una parodia, pero una parodia muy seria de quién es Cristo. Este hombre se gasta todo su dinero en mantener a pobres. ¿no? Y en un momento determinado que está atendiendo a un tísico, que le echa un esputo de tuberculosis en el rostro, de sangre, y él le está cogiendo la mano. Es un momento tremendo ahí, es donde se inspira Dostoyevsky en esto de, y sin embargo en el sufrimiento, en la cruz, en el sinsentido, en la locura, en la tuberculosis. ¿eh? Y sin embargo, la belleza salvará el mundo. Por eso la literatura es un buen método para presentar la belleza a pesar de la, del escándalo, del sufrimiento. Sale ahí en un momento. De la sí. Sale, sale. Dice, dice Sonia, eso es la belleza. Eso es la belleza. Vamos, hombre. Te he visto, te he visto. ¿Eh? Eso es la belleza. Eso es la belleza, dice bueno. Sonia. Prometí que no, iba, que no iba a terminar más tarde a las 8 y cuarto porque algunos os tenéis que ir para llegar a, a tiempo eh, da tiempo a una pregunta Una pregunta Por ahí Pues nada Hombre, José Luis, ya decía yo sí. Digo, seguro que preguntas a mí me ha parecido muy original ¿no? eh, la distopía ¿no? de, de, de reducirlo como digo yo toda la sociedad al comité de, de, de, de, de sostenibilidad ¿no? y, y, a, y a todo el algoritmo ¿no? y yo te quería preguntar porque estamos hablando aquí de muchas referencias a y de muchos filósofos pero al final ya hacen todo esto del algoritmo ¿no? eh, eh, que, que, que queremos que el algoritmo gobierne nuestras vidas, pero al final los, los algoritmos más avanzados que, que hoy muchos de los demás nos defienden, son los, los métodos numéricos y los sistemas expertos esos sistemas expertos al final parten de un set de reglas que después el modelo aprende sobre esas reglas mi pregunta es, ¿ha profundizado también en esos temas de los sistemas expertos? porque al final subyace una de las ideas principales Bueno, no, profundizar no profundizado como sabes, tú sí, tú sabes de esto un montón y por eso haces esta pregunta, eh, pero sé lo suficiente sé lo suficiente para entender que detrás de un algoritmo hay alguien que ha generado ese algoritmo y que ese algoritmo obviamente pues es eh, por tanto es manipulable. O sea, quiero decir que aquí los, los, los jóvenes piensan que tienen acceso a toda la información, porque hay unos buscadores que le llevan, no, el buscador te lleva a la información que te quiere llevar el algoritmo que tiene ese buscador. Entonces, habrá cosas que no veas. Eh, es que lo que tú has dicho es lo que sale justo en la novela, ¿no? con el tema de los dogmas y no sé qué. Pues hay un algoritmo que parece que mmm, estamos en manos de alguien que sabe más que nosotros y además lo que busca es nuestro bien, pero la realidad es que ese algoritmo pues está, está dirigido, que es, es lógico. Vamos, está condicionado, ¿no? No es que es, o sea, tiene una serie de, de, de dogmas, que es lo que como lo llamo yo ahí, que pueden ser sesgos, o llámalo como quieras, pero, pero al final está manipulado. Pero no es, no, no he profundizado más de lo que tú ya sabes. Eh, vamos, no me hace falta. De todas formas, tampoco es, no lo centraría, vale, si a lo mejor es un poco original en la forma en la que lo planteo, pero yo no intento demonizar ni los modelos ni los datos. Ni la sostenibilidad, ni nada de esto. No intento demonizarlo. Lo que sí, lo que sí pretendo retratar es el, el, el, problema, el riesgo que tenemos de idolatrar, que ese es el problema que estamos sufriendo. Yo lo que sí veo es mucho riesgo de idolatrar los datos, los modelos, la sostenibilidad. El planeta está fenomenal, pero me importa más a mí la persona. Vale, o sea, entonces, eh, por eso es lo que hay que tener siempre, eh, y es, yo es una lucha, vamos, yo esto no me, no me paro, o sea, no paro de repetirlo, no paro de repetirlo, y tú lo sabes bien de esto, o sea, lo primero, la persona. La inteligencia artificial, estupendo, pero ¿qué bien le hace a la persona? Eso es lo que hay que preguntarse. La sostenibilidad, estupendo, pero ¿qué bien le hace a la persona? Pues porque lo que tiene que ser rescatado, y esa es la novela, ¿qué es lo que tiene que ser rescatado? El hombre el hombre, pero no es y, y, y sales y tú lo has leído, sale al final hay una conversación para mí muy interesante al final entre, entre Sonia y Esther y ahí hablan. entonces y no es no, no, no es demonizar este tipo de cosas ¿no? que están fenomenal y estupendo el problema es el corazón del hombre si es que eso, eso, es lo que, eso es lo que hay que cambiar no, no los modelos Más opacos Claro, lo que pasa es que ella. No, no, ya, ya se lo mandé yo, ya sé. Ya se, yo, ya se lo mandé yo, ya se lo mandé yo, ya se lo mandé yo. Pero sí, sí, claro es. El problema es que tú generas algo que es totalmente opaco y el receptor piensa que es, que lo entiende. Yo lo digo ahí, digo sí. Te hacen creer que lo entiendes, pero no entiende ni Blas. Y además nadie sabe lo que hay detrás de eso. Entonces ahí es donde entra la, pos la posible manipulación. ¿no? Eso es lo que yo planteo. Pero bueno. Muy bien, pero siempre nos queda la libertad. Pues entonces, siempre. muchísimas gracias a todos. Y terminamos aquí esta interesante sesión universitaria, ¿no? porque no puede ser de otra, fórmula, eh, de otra forma ¿no? presentar un libro tan chuli eh, y tan bonito, porque lo que la gente siempre está dispuesta a leer es novela filosofía, cuatro hemos leído la crítica, a la razón pura de Kant y no nos ha cambiado la vida todo lo contrario <risa> pero hay novelas que cambian la vida y, y por eso yo creo que es una novela absolutamente recomendable para todos los públicos y, y que puede cambiarnos la vida nada más, muchísimas pues muchas gracias, gracias.